Hola, me llamo Jeremías y todos sabemos que la devolución de impuestos genera un antes y un después. La verdad es que es bastante diferente, sobre todo con las personas que recién estamos empezando a trabajar y no estamos contratados de planta en ningún lado. <risa> eh, ejemplos de esto pueden ser. ¿Hola, Martín? Hola, ¿cómo estás? ¿Oye, te recordar que te presté 20 lucas como en 2012? Sí, necesito una devolución, por favor. Bueno hermano. No, si sí, sé que me dispara. Tranqui. No, págame cuando pueda Ay. Buena, cabro Oye, ¿alguien tiene 100 que me preste? ¿100? Hermano, toma Luca. ¿eh? Báltica, ¿pa qué tan cuico? ¿Báltica? No, <ríe> no es No, vale. no Terminé. ¿Y si me voy caminando? ¿Y si me voy en taxi para la casa? Hashtag, ¿a quien no le ha pasado? Eso es por el video de esta semana, bastante cortito porque en realidad es súper concreta la diferencia entre el antes y el después de cuando recibimos eh, nuestra devolución de impuestos. Sé que para mí al menos lo es. Si te gustó este video dale me gusta, si quieres suscribirte, estás súper invitado a suscribirte, estoy subiendo videos todos los viernes, o al menos lo estoy intentando. Comparte este video con tus amigos en tus redes sociales y nos vemos la próxima semana. Chao. Por supuesto, todas estas reglas se cumplen para todas las personas que están con su crédito al día. Porque si ustedes tuvieron en algún momento que pedir el crédito con aval del estado o cualquier otro tipo de crédito de educación que tengan que ver con su renta o que esté en relación con su renta, van a tener que sufrir la triste historia de la retención de impuestos. Que va directamente a pagar la deuda que se está cobrando en el banco de su elección. Así que espero que a nadie le haya pasado esto. Eh, y cuídense, porque si no están al día, lamentablemente su devolución de impuestos no va a llegar. Para algunos puede ser una sorpresa. En fin, yo les estoy avisando.